Bueno, contanos dónde estás ahora, Mati, que vemos ahí el, el centro de prensa, ¿Es esto, pero no sé de dónde. El centro de prensa no, el, el que está en Ciudad de la Educación, en el National Library, en el de, que es la biblioteca eh, que tiene Qatar, que es eh, el inmenso edificio que le mostrábamos ayer. Esto está frente al estadio de, de la Ciudad de la Educación, donde hoy va a estar jugando Uruguay a partir de las 16 ante el equipo de Corea del Sur. Y en estos momentos ya acaba de arrancar Camerún con Suiza, en Aljanub se está jugando este, este partido en un estadio que eh, como empieza a ser, me parece, Tano, la tendencia en el Mundial, eh, se ven vacíos y los, sí. los partidos donde no haya selecciones potentes vamos a ver una imagen, la verdad, eh, fea en cuanto a concurrencia. Sí, recién lo, lo miraba mientras le hacían el homenaje a Roger Milak, eh, que yo contaba hace un ratito, sí. una leyenda del fútbol de Camerún, un estadio semi vacío ¿no? para Camerún Suiza, Tal como pasó ayer, pero vamos por parte Mati, lo primero que te pido para vale. los miles de mendocinos que nos miran cada mañana es algo de la selección argentina porque estuviste recorriendo la práctica y todo indica que se vienen modificaciones, vamos a ir este, con lo futbolístico primero porque acá hay un país esperando por el sábado entre el temor y la esperanza, ahí andamos Mati, ¿eh? Bueno, esa es la definición exacta Tano porque acá pasa exactamente lo mismo entre el temor y la, la esperanza, o sea, aquellos que Obviamente quieren que la selección le vaya bien, pero sabes que te jugás todo porque un mal resultado puede dejarte al borde o en la eliminación el próximo fin de semana. A ver, en cuanto a los cambios, primero, si Escalori se guardó todo en la previa de Arabia y algo se podía saber, creo que va a ser mucho más hermético en esta previa con México. Pero sí, se habla de que los tres cambios que realizó apenas comenzó el segundo tiempo ante Arabia eh, serán esos jugadores que entraron titulares. Hay que ver si terminan saliendo es que hay un que sí los que salieron en ese partido. Pero eh, se habla de Martínez en la defensa, de Enzo Fernández en el mediocampo y de eh, el jugador Julián Álvarez en la delantera. Uh -huh. Ahora empezó a sonar fuerte el nombre de Montiel también para ser una de las alternativas en, en el lateral derecho de la Argentina. Cuando lo puso a Montiel o en los partidos que lo puso a Montiel es porque siempre imaginó Scaloni o pensó y así se dieron partidos de duras batallas, ¿no? recordamos el de Colombia, recordamos claro. el de Brasil este sobre todo cuando los debordaba por ese carril a, a Montiel que es, es batallador en México se habla de la posibilidad de que Funes Mori vaya de arranque en México que ante Polonia que, o sea, tuvo el dominio del partido trató muy bien la pelota, pero no tuvo gol, le faltó más generación de, de oportunidades se arma fuerte el área rival y por eso parece que se viene Funes Mori el mendocino en la delantera mexicana y ahí también quizás radica algún otro cambio más eh, de cara al partido con, con la selección azteca, Tano. Claro, Hay claro. total hermetismo, pero esos cuatro apellidos seguramente estarían. Sí, todo indica que la práctica de hoy y sobre todo la de mañana van a ser determinantes, pero eh, al mismo tiempo, como bien decís vos, esas variantes en defensa, en el medio campo y modificando un poco también la estructura ofensiva con Julián Álvarez quizás de arranque. Bueno, esperaremos, Mati, por ahora. Y sí, este... sin que salga... Sí. sin que salga Lautaro eh. sin que la salga Lautaro claro. se, se ni tampoco Di María sería casi como un enlace claro. más no correteando también a los este, defensores volantes que tiene México que van bien por arriba eh, yo te cuento que acá Matías quedó una preocupación enorme y nada tenemos toda la esperanza pero también el, la, la, nada el resquemor de saber que si perdemos la boca se me haga un sapo se termina el mundial entonces eh, va a ser un partido de alta tensión el del próximo sábado pero